Bienvenido a la asignatura Acondicionamiento del Edificio 1. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el quinto periodo de la carrera de arquitectura y su prerequisito es contar con 60 créditos aprobados. Es prerequisito de acondicionamiento del edificio 2. Desarrolla a nivel inicial las competencias específicas Arquitectura, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Arquitectura y Experimentación. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos básicos, teóricos y prácticos en sistemas y estrategias de acondicionamiento del edificio. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción al acondicionamiento del edificio, relación entre el clima y la arquitectura, geometría solar, iluminación y ventilación natural, acústica del edificio e introducción a confort higrotérmico. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar e integrar las estrategias básicas para el acondicionamiento del edificio en sus diseños de proyectos arquitectónicos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tiempo seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.